Ah, ya lleva 60 mil millones de años antes de Cristo cuando por última vez te fuiste de YouTube, joto de mierda, chupa sangre, pensaba que jamás volverías, sin aviso, pensaba que te moriste de virus con corona, ah, casi me asusta, cuando subes videos ya llevo dos semanas. Me, seis calmate, y por cierto, ¿qué haces acá? Esto no es Discord, es YouTube. Bueno, no importa. Buenas a mocho gos, ¿cómo están? Dea Estamos otra vez de regreso estaba en clases, pero todo nice. Este mapa de Roblox es que tenemos que defendernos contra los zonis. les traeré más juegos random solo. Coméntale en la caja de comentarios, estaré atento leyéndolos así que comencemos. Bueno a ver que elegimos, el difícil es para los promaster, así que lo elegimos. Ah está bloqueado no lo puedo seleccionar, bueno seremos cobardes porque elegiremos el fácil. Bien estoy en el lobby, hasta ahora nada raro no veo ningún zombie. Hola me dices dónde están los zombies. A ver acá hacéis ¿sí una votación yo diría que de mapa, debería ser o es costumbre como siempre elegimos cualquiera y van a matar muerto vivos, de igual son muertos pero no tendría sentido decirle muerto vivo, le diré muerto con conciencia. Ya estamos en el mapa, esperemos que aparezcan los zombies y partirle su cara. Acá está el primer zombie, puma casa muertito, ahí viene otro, espera a ah, son una masa. de zombies. Si me quedo quieto me jodo. Aparte de que tengo que correr a loco por todos lados sin parar briqueteando, ya que ellos no sé cómo lo hacen para ir rápido, pero esta es su debilidad. ¡Abduscan! Perfecto perdí ahora a comenzar de nuevo, no sé si se pierde el progreso. Si quieres ver más videos random suscríbete y activa la campaña y dale like al video me ayudaría bastante, en los comentarios déjame qué juego de Roblox te gustaría que suba, esto es todo, nos vemos en el próximo video.